Un placer tener en línea al doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista, tiene pocos minutos porque sé que a las 11 tiene una reunión. Diego, eh, un placer, un placer tenerte. Gracias por estar ahí. ¿eh? No, gracias a vos, Gustavo, Sabes que te admiro mucho. Te veo <risa> todos los fines de semana. <risa> gracias, Diego, gracias, un placer enorme. A ver, Diego, esto es, porque yo vengo diciendo desde el editorial, a veces hay mucho ruido, ruido, ruido, ruido, que te tapa algo que es sencillo. Esto se resume como... Eh, sencillamente, porque lo dice la Constitución, no se pueden presentar. Pero claro, a ver, esto, claro. Esto, tiene una, esto tiene una respuesta muy clara. Y lo dice la Corte ayer cuando resuelve la medida cautelar. Vos tenés un sistema republicano, artículo 1 de la Constitución. Forma de gobierno, representativo republicano, forma de Estado federal. En el sistema republicano hay una característica propia, que es la alternancia en el poder y el derecho a elegir y a ser elegido. ¿Qué tiene no solamente está en el texto de la Constitución, sino también tiene jerarquía constitucional con los tratados internacionales de derechos humanos. Ese combo, es, en ese combo es donde la Corte tiene que resolver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 28-21, resolvió que las reelecciones indefinidas afectan el sistema republicano y el sistema democrático de gobierno. Entonces, lo que la Corte tiene que resolver es decir, a ver, acá hicieron una trampa, hicieron una picardía forzando una interpretación del texto de la Constitución de Santa Fe y la, eh, perdón, de la Constitución de San Juan y la Constitución ¿Y la de, Tucumán? de Tucumán, bueno, la Corte va a tener que resolver eso. Ahora las provincias tienen cinco días para este, eh, practicar el informe que establece la ley de 1986 y después la Corte se abocará a resolver la cuestión de fondo. ¿Y, y cuál, cuál es, es tu el... lectura profesional, como abogado? No, a ver. ¿Hubo mi, trampa? Mi lectura, ¿Hubo una maniobra? Mi lectura, es, mi lectura es muy fácil. La Corte lo dice en las dos resoluciones. Hay precedentes donde la Corte resolvió esto. Uno de ellos es el caso Santiago Lestero, donde todos sabemos que la Corte suspendió la elección, Zamora se bajó de candidato y nació la maridocracia. ¿Por qué? Porque puso a su señora. Después, el caso Soria, donde Soria ahora está lagrimeando por las redes sociales, el ministro de Justicia, pero no nos podemos olvidar que él hace poco tiempo festejaba el caso que la Corte Suprema llegó y le prohibió la reelección, la, el tercer mandato a Beriterlí. Entonces, yo creo que la corte cuando resuelve en esta instancia y va poniendo pone los precedentes que obviamente te va indicando que la corte no se va a salir de ese precedente es decir lo que hicieron es forzar, porque aparte lo que hay que ver y que la gente tiene que saber es que Mansur es dos veces vicegobernador desde el 2007 después gobernador dos veces y ahora quiere ir de vicegobernador de nuevo con Jaldo que la constitución de la provincia dice algo, en San Juan este, Uñac tuvo dos mandatos de gobernador, uno de vicegobernador y ahora fuerza la constitución de San Juan con una interpretación amplia y se permite una reelección más ¿para qué? para ir a un tercer mandato y ponerle con el vicegobernador cuarto mandato entonces lo que dice la jurisprudencia es, lo que se afecta acá es el sistema republicano yo creo que la corte va a terminar resolviendo conforme los precedentes que te dije anteriormente Doctor, ¿cómo le va a que lo saludó. usted sabe que, que lo escucho y, y bueno es clarísimo, ¿no? pero esta consulta es casi un pedido de auxilio de un ciudadano Sí. más que una consulta de un tipo sí. que está tratando de, de, de salir al aire y tener bueno, un poquito sí, clara sí, las cosas si, si necesitas un abogado te cobro <risa> lo hablamos por línea privada doctor. excelente, excelente. <risa> usted sabe que yo, yo lo escucho y queda muy claro, pero al mismo tiempo hay algo que confunde a la gente que es lo siguiente, por un lado sí. estamos escuchando que obviamente el gobierno y, y, y quienes defienden esta cuestión hablan de una clara intromisión en el proceso eh, democrático y en la sí. autonomía de las provincias sí. Sí. que sí. la corte suprema se termina alineando hoy con la oposición y bla bla, y del sí. otro lado cruzamos sí. la vereda, o vamos del otro lado y decimos, o escuchamos que al fin le frenamos la red reelección a Mansur y Uñac, por fin estos señores que se creen feudales y dueños de las provincias y bla bla. Y no está la verdad en el medio, y no está la verdad en el medio. ¿Qué, qué, qué herramientas tiene cada uno? Porque uno escucha de un lado, uno escucha del otro, y a veces Mira, parece te... cuestiones este de sentido común también, ¿no? ¿no? Yo te voy a decir algo que me pasó hoy a las 5 y 40 de la mañana cuando me levanté. Me desperté uh -huh. con el cerebro a full, a mil por hora. Te ve que me acosté pensando en ustedes y la entrevista que tenía con ustedes dos. Pero dije, para. che, y los intendentes del conurbano, que algunos hace 20 años que son claro. intendentes... Claro. y Formosa, porque... claro. claro. bueno, y Formosa tengo a ver, fino. vamos a poner Quilloso, vamos a empezar a ajustar a donde tenemos que ajustar. Porque no nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires todos los partidos se pusieron de acuerdo... ...y modificaron la ley que había hecho Vidal... ...para darse un mandato más como intendente... ...pero entre cuatro años... ...esos mismos que votaron todos juntos... ...la legislatura de la provincia de Buenos Aires... ...van a volver a habilitarse otro mandato... ...entonces cómo puede ser que tengamos intendentes... ...que hace 20 años que gobiernan la provincia... ...y no estamos tan lejos de la capital federal... ...entonces me parece a mí que... ...este antecedente... ...lo que nos tiene que dar como pauta a los ciudadanos... ...es que si no lo resuelve la legislatura tenemos la posibilidad de recurrir ante el órgano jurisdiccional y peticionar como ciudadanos una mejor democracia uh -huh. Uh -huh. por eso entonces para vos acá no hay fair, acá hay justicia no <risa> no, olvidate, no, no, acá no hay lawfare no hay proscripción, no hay nada es decir, eh, mucha, eh, mira hay una frase que me encanta decir y lo digo siempre en los programas de televisión cuando voy Muchachos, lean la constitución que no muerde. Tal cual, tal cual. O sea, desde el punto de vista constitucional, lo que queda claro, me, me interesa, es que la Corte Suprema de Justicia está habilitada para dictar estas medidas sí, cautelares, Obvio, Totalmente. obviamente. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Es Diego, total. querido, sabemos que tenés una reunión. Te agradezco dale. enormemente. Después en dale, este, te, te, te agradecemos enormemente. Te necesitábamos realmente. Absolutamente. Necesitábamos un poquito. Abrazo, Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias, Gracias amigo. Diego. Gracias. Diego Armesto, abogado constitucionalista.